Seguimos en la cámara viajera aquí. Sí. Ya. Mira, llegamos como a nuestro punto que habíamos dicho, vamos a llegar hasta aquí. No sé si vamos a subir un poquito, quizás un par de escaleritas para cachar qué onda, pero miren para arriba. Ese es como el final de la sección, me parece. De una de las partes finales. De la Creo sección. que seguía un poquito más. Sí, como claro. Sí, un poco más allá. Ah, claro, esta es la parte de la bandera, es la mitad, de hecho. Ah, sí. Pero creo que después del final de eso sigue un poco más y ahí sería como el final Creo que las vistas no varían mucho más que Pero la vista es linda La vista es hermosa, entonces Aunque nos quedemos aquí es eh, suficiente y, y miren cómo se ve para arriba, lo empinado que está Está súper empinado, creo que ahí vienen nuestros amigos australianos eh, y así ver los nietos chiquititos pueden subir más que uno aunque en realidad no es cansador así que si ustedes no están en estado físico creo que igual puede hacerlo así que es bacán estamos en la muralla china, lo logramos estaré un poquito más allá quizás subimos, quizás no pero esto es, es maravilloso miren el graffiti no sé quién habrá sido de más que es latino pero ahí grafiteando unos coreanos ahí con tiza pero alguien agiladamente se le ocurrió así no lo hagan, no se manden otro su tamburrino gracias, no es la muralla china demuestra cultura así que miren